Eh, nos vamos a la feliz porque la pesca en Mar del Plata está espectacular Imágenes que, agradecemos a Imágenes que agradecemos a Sergio de la firma Sandocan Quien por suerte para los pescadores ya dispone de dos cruceros Acaba de inaugurar el segundo, un servicio de primer nivel Tiene todo incluido, usted solamente va con la gana de pescar eh, eh, El servicio incluye bueno, el traslado, en embarcación hasta la zona de pesca las cañas, riles, eh, aparejos, carnada, la atención a bordo y bueno, el conocimiento para dar con una pesca muy, pero muy abundante. Como en estos momentos, prácticamente todos los pescadores vuelven con sus heladeras llenas de pescado, ya sea de tanto de mero, salmones grandes, alguna chernia, presugo, en fin, la variedad está espectacular. Estos meses son muy buenos para practicar este tipo de pesca que se denomina pesca de altura se navega mucho pero vale la pena porque se vuelve con eh, la, se vuelve con la pesca totalmente porque se vuelve con eh, la pesca de, porque se vuelve eh, muy satisfecho de esta salida de pesca así que les recomendamos que vaya hasta Mar de Plata ahí le dejamos el teléfono de Sergio para contactarlo y reservar una salida de pesca vale la pena porque seguro que va a venir con muchísimo pescado y se va a cansar los brazos de tanta pesca así que le recomendamos entonces los servicios de Sergio Sandocan esperamos que le guste estas imágenes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 En Villa General Belgrano, Córdoba, hay Aitué Posada, cuentan con habitaciones dobles, triples y departamentos para 2 y 4 personas, tienen una excelente y cómoda piscina, el servicio incluye desayuno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 camping, las vacaciones, y queríamos mostrarles algo básico de lo que nosotros trabajamos, eh, obviamente no puedo mostrar todo, pero como para que tengan una idea, bueno, tenemos de lo que son anafes, por ejemplo, que es algo eh, clásico para quien que se va con el auto, que no tiene dónde cocinar, que no puede hacer fuego y demás. Este anafe es súper práctico para la familia, por el hecho de que pueden alcanzar una olla ahí grande, cocinar para varios, pero también tenemos anafes como este, por ejemplo, que son anafes de mochilero que entran, zona de bolsillo, vienen con estuchecitos, vienen con, para el mismo cartucho de garrafa que la cocina grande y son más individuales, son para aquel que se va de mochilero, aquellos que necesitan algo muy grande, eh, esto está ideal porque no ocupa nada de espacio, incluso hay mucha gente que lo tiene en la guantera del auto como para calentar la pava o algo y salvarlo en un momento, como eran acá arriba también esto es una marmita, es un huevito de goya un eh, vasito que también lo pueden conseguir este es de una persona pero vienen de dos personas de tres, de cuatro, digamos en diferentes calidades y para diferentes personas. bueno, un matecito como verán acá, siempre infaltable a donde vayan el mate y el termo que nos acompañe siempre en el caso de que aquel que no le guste el mate puede llenar un termo de café y tener un café calentito durante todo el día eh, tenemos termos Muchas capacidades de 500 mililitros, de 350 mililitros, de un litro, de un litro 200, así que tienen variedad, tenemos diferentes marcas. Eh, como verán de este lado, bueno, esto es una luz de emergencia, linterna infaltable para aquel que se va de camping. Como verán abajo de la linterna, un set de asado, este en este caso es para dos personas, también tenemos una persona, viene de dos tablitas, tenedor, cuchillo, esto es para aquel que no quiere ensuciar nada, tiene no un estuche donde puedes cerrarlo, llevarlo, no lastima a nadie y es súper práctico para, para el camping. Dos modelos de carpita acá, por ejemplo, dos marcas: Forman, spinning, Tenemos más marcas. Esta es una carga de dos personas. Esta es una carga de tres personas. Tenemos de cuatro, de cinco, de seis. Eh, tipo iglú, tipo canadiense. Eh, hay varios modelos, eh, automáticas y eh, también para armar con varillas. Así que tenemos de todo un aislante y una bolsa a dormir, para aquel que se va en carpa, es básico tener un aislante para aislar la humedad del suelo, junto con la bolsa a dormir, y la bolsa a dormir, como le menciono en lo demás, tenemos diferentes temperaturas para niños, para adultos, para más grados, menos grados, para aquel que lo usa en verano en invierno, así que bueno, ya saben, tenemos... Básicamente, casi todo para el camping si no les no, no sirve todo Si buscan algo particular Después tenemos pedernales, más calentadores De lo que busquen Así que bueno, tienen nuestros datos al pie de la pantalla Nos escriben, nos consultan por cualquier cosa que necesiten para este, este, esta temporada Sea de camping, sea de playa Tenemos carpas de playa también Así que bueno, nos consultan, esperamos su consulta Saben que abonando en cuotas, eh, tenemos, saben abonando tarjeta tenemos cuotas sin interés Abonando en efectivo tenemos descuento Así que bueno, hacemos envíos a todo el país, nos pueden encontrar en nuestra web www.sanapesca.com.ar Al Whatsapp, al Instagram, al Facebook, así que los esperamos. ¿Qué tal amigos pescadores? ¿Cómo están? Bueno, en este bloque nos vamos a pescar al norte correntino, al tradicional pesquero Itaibaté, una de grandes, eh, un pesquero que siempre tiene trofeos y bueno, en esta ocasión hasta ahí se dirigieron nuestros amigos de Payo Argentina. Con Gustavito, Hernán, Mauro y los chicos de Pinchando Monstruos, con eh, los servicios de posada, el refugio, ya sea tanto en guiada como en alojamiento, eh, excelente servicio. Y bueno, eh, pudieron realizar una pesca estupenda, dieron con, un, con el gran slam que todos queremos. Eh, cuatro especies de las más deportivas del Paraná, como Dorado, turubí, pacú y eh, también un paquí. Y bueno, la, la boga no fueron, pero seguramente que iban a pescarla también. Así que una doble jornada estupenda, ya sea con pesca trolling, con carnada, en, el, en bike casting, eh, la pasaron muy bien y bueno, eh, por supuesto también recomendarle los productos de Payo Argentina, excelente remera indumentaria, eh, muy buenos bolsos, este, señuelos. Bueno, eh, los chicos es, están todo el tiempo innovando y sacando al mercado nuevos productos, así que felicitaciones y espero que les agrade esta nota de fe. Hola amigos, buen día. Bueno, recién, recién arribados al aeropuerto Posadas Misiones. Esperando que nos pasan a buscar y nos vamos para el debate A Posadita, a Posada del Refugio, a lo de Ricardo, nuestro amigo de Payo Argentina, a disfrutar un ratito, un buen fin de semana. Bueno, les vamos a ir después mostrando. Y se la Se durmió en la siestita y arrancó con todo. que más cerca está y vivo con más emoción los recuerdos de ayer que ya no olvidaré porque estás aquí muy cerca de mí eres carne y sueño de hoy y no dejaré de cantarte así porque tu hijo soy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 de cantarte así porque tu hijo soy ¡Qué pronto volver un día de voz en Guina, mi Tarahui. pero se vuelan los años y también mis emociones, mi caprichos y pasiones. Van con tu juventud Hoy imploro al poderoso Que al se mi vida veo su esquina querida El jardín de gratitud Un día de enero Cuando lo brillo Alce mi vuelo pensando en ti Creí muy pronto volver en ti Hermosa esquina Mi Esa tigra, ¿Ah? Uy, Uy, total. Yo, no, el el tigra ¿eh? ¡Uy! el 20 minutos. tira el tigra, hoy! Este, ¿eh? ¿no? al agua de nuevo, eh. es impagable hay es que pescarlo de nuevo, no se le tiene que perder nadie esto no tiene que ir al agua de nuevo ya, un besito al agua, gente lo del ALBA ZAP RADIO y al agua un poquito del pescador TV bien Hernán bien Hernán bien Hernán de la mano de Nacho eh. Ignacio y Taibaté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 para taruchas y doradillos se le suma un reel Shimano por supuesto Siena 2500 que tiene cuatro problemas en relación 5.01 y le entran 160 metros del 0.25 va cargado con multitech y se le suman 12 señuelos bozos este combo lo tenés con 12 cuotas de 2.990 pesos hacemos envíos a todo el país Hola amigos, bueno, queríamos mostrar un poquito lo que tenemos en linternas disponibles en nuestro local. Hay un montón de modelos más, pero vamos a mostrar algo para poder informar un poco a la gente. Obviamente, hoy lo que es lo de última tecnología es todo lo de LED o micro LED, que lo bueno es que consume muy poco, alumbra mucho más eh, y nos da mayor durabilidad a las pilas y a, la, a las baterías. Eh, hay un montón de modelos de linternas de mano, que ahora vamos a mostrar alguna, pero particularmente, igual quería mostrar y decirle, contarle a la gente de las linternas mineras o frontales, eh, que hay mucha gente que las conoce y hay gente que no las conoce y realmente es un elemento que está buenísimo para cuando vamos a hacer cualquier actividad al aire libre, lo bueno es que nos libera las manos. Y hoy tienen, como decíamos, mucha potencia, mucha luz y realmente son muy, muy cómodas. Eh, por ejemplo, esto es una linterna minera con un fíjate lo ponemos ahí con el tamaño muy chiquito muy compacto recargable se carga por usb y ahí para que vea prendemos tenemos un led blanco al 100% al 50% y después tiene el de señales esto se usa en caso de que nos pase algo y si no lo tenemos en rojo que es muy útil en, en las caminatas nocturnas también en rojo así fijo o el de señales el estroboscópico como se llama eh, después bueno eh, en linternas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 y después la volvemos a pasar y se apaga, esto es muy práctico ¿por qué? porque lo tenemos colocado en la cabeza, entonces no tenemos ni que estar buscando el botón, pasamos la mano, cuando lo necesitamos prendemos y cuando no lo necesitamos apagamos y listo, linterna por ejemplo esta que volvió a entrar ahora, una linterna toda metálica que se vendía muchísimo, volvió a entrar ahora, y tenemos 100%, 50% y el estrobo, una luz bien concentrada para entrar bien lejos, eh, faroles, fíjate este farol todo de led, que es recargable a 220 a 12 volt por luz solar, ¿sí? Y aparte si nos quedamos sin batería, le podemos poner pilas. Realmente excelente. Y tenemos acá también todo micro LED, que con, con regulación le, podemos, le vamos dando más o menos luz según la intensidad que necesitemos. Bueno, así no lo vamos a hacer muy largo porque no, no podemos, pero hay un montón de modelos. Así que vénganse, llamen, consúltennos, que estamos para asesorarlos. Así que nos vemos en la próxima, esperamos su consulta. Paso. las dice que es armado. es cierto. Dice que naciste el macho. macho. Tal vez, naciste en febrero. No importa cuando naciste. Lo importante es que te quiero. Mi niña sos Oscar Argentina. Hoy, hoy te canto con amor. De esquina de los lapachos. Y de chivatos en flor. Hermosa costanera Miro la puesta del sol Una tarde ser cualquiera No importa cuando naciste eso todo un primón esquina de, de los rapachos Y de chivatos en flor. Bueno. bueno, ahí está el armadito. Va el agua, el armadito? Vamos. A ver, bueno, como siempre. Para ti le suelta. ¡Qué bueno! ¡Chao, mira! ¡Qué mate! Vamos, bueno. Seguimos. A ver mañana, que tenga la sí, última chance. ¿eh? Sí, señor. Vamos a ver ¡Mariana! qué pasa. ¡Adiós! de y arenal linda y ahí, ahí el el sí. como que la lluvia de paso, y lo tenemos, los lo tenemos Vamos, el cielo te bendiga! ¡Arriba! Vamos. Bueno, ¡Vamos! Con la devolución del cachorrito. ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno. ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, esquina donde mi infancia se quedó Esquina Para vivir, para soñar Para quedarse a descansar En el regazo de tu paz Esquina Soy la semilla de tu bien Donde mis padres una vez Forjaron mi razón de ser Esquina La cara sucia Y la sandía Los carnavales Y el pacu, todo es esquina Los pescadores esto Vamos. Vamos. Vamos.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 A sacar, si el sol está calentando, andate para el bañado, si quieres sacar Pacu, sé paciente y muy callado, encarnale con un coco y silencio, solo espera que ese Pacu sin tu no se te puede escapar, pescador, soñador y tu arisco, no se te puede escapar. Pescador, aventurero, si esquina viene a pescar, de este amigo un consejo te va a dar búscate una cordadera no te olvides la carnada cascarudo o morena, con eso no va a fallar. pa' ti vio dorado, seguro vas a sacar pescador, soñador pa' ti vio dorado, seguro vas a sacar si el sol está calentando. Anda, y lo que está. Es un carpacú, se paciente y muy cañado. Encarnale con un coco y silencioso. No esperas que ese pacu si arisco no se te puede escapar. Pescador, soñador, que ese pacu si arisco no se te puede escapar. Que ese pacu, sin tu rico no se te puede escapar. ¡Opa! ¡Opa!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 Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Mirá, mirá lo que ese nombre feliz. ¡Mirió, papu! A ver si asoma. A ver si asoma, mirió, no, que no, no. lindura. ¡Lindura amarilla! Yo soy nacido en esquina ¿Vamos Me bautizó Santa Rita Que puso en el río corriente Manantial de agua bendita Me inyectaron en las venas Las notas de un chamamé y en noches de serenata Soy tu grillo guitarrero Que canta hasta amanecer Mi señor, ¿Qué es esa? ¡Qué hermoso! Vamos a hacer un paneo Un yeah. primer PPP una Hermosura. Hermosura. The evolution, baby. Uh -huh. Uh -huh. Buena reflexión para la teleaudiencia. Eh, tenía mucho miedo de no sacar a alguno mal, eh. Uy, si le van a que algo se me acaba. ¿Cómo se irán te está metiendo para abajo de la plancheta, querido. Mirá cómo se le dobló la caña. Me parece que se la vendieron fallada. Ni nada ¿no? Será dorado. llevo. no lo No no lo llevo. y lo que más cerca está y lo llevo. Se lo llevo. Se lo llevo. Los recuerdos de ayer Ah, se hace rodar no La concha de, de la lora, boludo Mira como le sacan a ese tiro Ahí viene, ahí viene, sí No, me parece, sí, me parece... Sí, sí, sí, sí, sí. No, Pacu, boludo No, es que Pacu sardo ¿Palometa? ¿A ver los dientes? No, palometa. ¿Es Pacú? Bueno, es Pacu mejor. Costó, boludo, eh. Mirá. ¿Eh? Agarrarlo.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 Bueno, en esta ocasión lo que vamos a hacer es mostrarle la línea que he inventado con bike clip. Aunque les parezca mentira, mi bike clip está acá, en sí. Simplemente una mostacilla. ¿La ven ahí? Rotante con un nudito corredizo. ¿Cómo es esto? Es muy sencillo. Ya lo van a ver. Acá esta línea tiene un mosquetón con esmerillón,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 Comencé y aprendí a ser cantor. Pero dale la de madre. Aguántalo, eh. Mira. Mira. Mira. Mira, mira, mira. Manos de felicidad. ¿no? Mira qué lindo doradita. Lindo, lindo. No, para, a ver si agarra esto. para que le mandamos una cosa. A ver, la que hago, bro. Mira. Qué lindo Eso, mirame, mirame. Eso. Uh. Alan Faena, del otro lado, del otro lado. Más fotogénico y sin internet. Del otro lado. Dale vuelta, está chocolateado. Es que el Bueno, es Hermoso. Es de mi vida. El tesoro más preciado. hoy en Oh, mira. Ah, no, eh. El monstruo, el monstruo. Sí, boy. vamos. Arriba. Doradete. Arriba, querido. Mira, mira que ejemplarcito, eh, en eh, eh, eh, qué color arbustro ar mostro que a la pala se me viva sea su esquina querida el jardín de gratitud un día de lejos <muchas> cuando lo viva al seminario pensando en ti Un submarino, un submarino, ¿viste la cola que tiene? <risa> ¡No!